¿Te parece, Mari, que presentemos a los invitados con, lo que, con los que vamos a hablar de, del tema de hoy? Estamos con Diego Piosini, él es coordinador de fútbol e, inferiores de Andes Talleres, bueno, y estamos con Ramiro Pontis, él es el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, entrenador y director de secundaria del Colegio San Nicolás. ¿Cómo están? Bien, G muy bien. Gr gracias a los dos por venir. Eh, no, sí, sí. Justamente la serie a la que hacemos referencia habla de un padre entrenador. Eh, lo que vemos que sucede cotidianamente en muchos eh, deportes tiene que ver con padres que presionan y a veces también entrenadores. Digo, se da por separado en figuras distintas y ustedes lo, lo deben vivir. Mm. Bueno, gracias. Sí, se da. Se da no tan, tan asiduamente, pero sí se da. Sí hay padres mm. que individualmente la relación padre-hijo se da una presión de algunos padres que... Quieren trascender a través de sus hijos y los presionan o los sobreexigen para entrenarse más, para cuidarse más. Y bueno, creo que eso le va quitando la esencia por la cual el chico busca un deporte, que es la de divertirse. Qué palabroso. Ser amigos. Uh -huh. Qué palabroso. Padres que quieren trascender a través sí. de sus hijos. Que solamente quieren divertirse, ¿no? Exactamente, por uh -huh. eso. Pero el padre muchas veces mm, trasciende a través del hijo o, o busca... Eh, que el hijo no fracase en lo que él puede o lo que para él fue un fracaso ¿Qué tema uh -huh. ese Y uh -huh. mucho que decís padre que dicen padre, ¿se da también con las madres o se sí. ve más bien con los padres? No, no, no, es, sí, es padre en general En general, bien. Uh -huh. uh -huh. en general lamentablemente el, el deporte hoy en día eh, se bebe un poco sucio por ese tema uh -huh. eh, es un tema muy difícil porque uno necesita de la compañía y del acompañamiento y de la gestión de los padres ...para llevar adelante un montón de, de cuestiones sociales y deportivas en los clubes... Uh -huh. ...y por ahí los padres confunden ese rol o esa mano que uno le da... ...ese lugar que uno le da para, para ayudarnos a los profes, a los coordinadores... En, ...en un montón de cosas... ...y después en la cancha uno no los puede frenar a veces. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa una vez que los chicos llegan a jugar... ...que lo hacen como algo divertido, acá decía Ramiro... ...y aparece ¿no? la sobreexigencia de la que hablamos de los papás... ...y uh -huh. terminan arruinando el momento, ¿qué hacen ustedes? Y lo que se hace, por ejemplo, yo te doy un ejemplo hoy en día en el fútbol de inferiores eh, Antes, años atrás, se jugaba con policía o seguridad privada Por una cuestión de costos, eso se sacó uh -huh. Y hoy en día el árbitro tiene la potestad de parar el partido Y retirar al padre que está insultando, ya sea al hijo, ya sea al... Que no pasa, pero por ahí insultan al árbitro, el árbitro para el partido y lo expulsa uh -huh. eh, Nosotros después hablamos con ese papá le ponemos como un apercibimiento, por decirlo de alguna manera, eh, a la fecha siguiente vuelve a pasar. Uh -huh. Terminás sacando al papá del club y lamentablemente por ahí, eh, gracias a Dios, en, en algunos clubes son pocos, pero hay otros clubes o u otras categorías más grandes que son que se van contagiando de eso. Uh -huh. esto, hace esto en increíble. general se da en todas las actividades, pero me da la sensación que en aquellos deportes donde puede eh, el, el jugador tener cierta proyecciones donde más presión ejercen los padres. Doy un ejemplo, a veces en el fútbol 11 se ve una mayor mayor presión sobre los chicos que en otras actividades. Y se escucha esto de el padre se quiere salvar con el sí. hijo. Bueno, recién charlábamos eso antes, sí, antes de empezar el programa, porque muchas veces vemos que en, en el caso en donde hay en donde deja de ser un, un medio para convertirse en un fin, uh -huh. ¿no? El fin de salvarse económicamente. O el Uf. chico o la familia. Uh -huh. ¿No? Entonces se da ese tipo de relación en donde uno ve que puede llegar a, a salvarse a través del deporte que practica el chico, que generalmente es un deporte popular, como puede ser el fútbol. Uh -huh. Que capaz que Correcto. ni siquiera llega a ser el sueño del chico. A lo mejor el chico ni siquiera sabe si quiere ser jugador de fútbol, de rugby, de tenis, sí, ballet, que lo que sea. Y esto que decías que me, que me quedó acá pensando que es una proyección que tienen los padres que ellos en su momento no pudieron hacerlo y que termina recayendo sobre los chicos. Exacto. Y esto que decías también eh, de que cuando tienen que sacar a los papás, me imagino la situación del nene que está jugando, divirtiéndose, tener que sí. ver lo que está pasando con su papá, ya no puede volver a sentir lo mismo o hacer lo mismo. Sí, sí, es complicado, es complicado y gracias a Dios, eh, yo creo que también lo que hablaba más temprano con Ramiro, es un problema de la sociedad, eh, la sociedad en general, ...se ve reflejado en el deporte... ...porque por ahí los chicos, los papás... ...esperan el fin de semana para ir y jugar el partido... ...con mm. mucha ansiedad... ...esa misma ansiedad a veces los desborda... Eh, ...y vos fíjate que nosotros... ...por lo menos en talleres hoy en día... ...tenemos casi 400 chicos compitiendo... ...no pasa todos los fines de semana... ...pero cuando pasa por ahí... ...que, que está mal que pase, ¿no?... ...está pésimo... ...trasciende eh, todo tipo de, de, de, de medios... ...y sale en todos lados... Y por ahí la sociedad se acostumbra a mostrar eso también. O sea, le da muchísima relevancia a lo que sale mal y no a lo que por ahí sale bien, porque hay un montón de... Yo tengo mi hija que juega al hockey uh -huh. y mi sobrino, hijo de mi hermano, que es el presidente de la subcomisión de fútbol hoy en día, eh, juega al básquet en el club. Y hay un montón de cosas que, que se hacen bien, pero cuando por ahí hay un chispazo que está mal, ponemos todo el énfasis en eso y por ahí no veo la repercusión que tendría que haber en todas las claro, otras cosas que salen bien. Hay algo bueno, ¿Sí? claro. que también eh, lo que pasa, pasa es que lo lados. que pasa es que hay chispazos que eh, a, a medida que trasciendan como ocurrió sí. cuando en el club digo un padre golpeó a un chico de Murialdo y, y lo lastimó. Sí, digo, sí, esas fue, cosas es inevitable que trascienda no porque fue, fue atroz. Ahí, ahí está el error. Fue una pelea entre chicos, sí. que está pésimo. Pero nunca un padre le pegó a un chico. ¿Ah? Eso no, no pasó. No pasó Pero el tema de es que los padres habían ingresado al vestuario, eso está descartado. No, no, los, los chicos salieron de la cancha uh -huh. a pelear a fuego. Pésimo. Pero por ahí, viste, no no es como, como lo, como lo, como como lo se digo. cuenta. Está pésimo. No, no no lo justifico para nada, en absoluto. Sí. Pero bueno, por ahí cuesta mucho. Y gracias a Dios, eh, hay mucha gente que se suma a esta campaña uh -huh. y no... Y no hay problema, pero sí es cierto que, que por ahí lo hay y cuando los hay son... En este caso estamos hablando de fútbol y de rugby que son de deportes que se hacen en equipo, ¿no? Sí. Si bien también podemos ver en el caso de, de la serie que estamos hablando que es el tenis, ya al trabajar en equipo cambia un montón el juego, ¿no? Disminuye de mucho más la presión. Sí. <risas> ya es algo más individual porque... Una cosa es la relación padre-hijo uh -huh. y de entrenador-jugador, uh -huh. y otra es la relación que vos podés tener con un jugador y vos como entrenador. Uh -huh. Podés llegar, podés presionar, pero siempre está detrás la figura del padre. Cuando pasa justo el caso de Pérez Roldán uh -huh. en donde se mezclan los roles, ¿no? Un rol de papá y a la misma vez un rol, rol de entrenador. Y donde ahí lo presionan, o, o bueno, y todo, todo lo que él comentó, ¿no? que es realmente muy triste para, para el deporte y para los chicos, el, el practicar un deporte de esa manera y con esa presión, uh -huh. indudablemente lo sufrió y a tal punto que llegó a... A los 52 años, sí. recién para contar su, sí, su claro. verdad, ¿no? Uh -huh. Claro. ¿Cuánto sí. ha pasado? Claro, ahí, ahí la figura fue la misma, ¿no? La del padre y claro. la del entrenador. Es un caso muy Pero particular. nosotros tuvimos a Luis Moreschi acá sí. contando que había sido entrenado por Raúl y también sufrió el maltrato. Con lo cual les pregunto a ustedes como profes y, y como parte de, protagonista del deporte, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar al jugador y que dé lo mejor de sí? Mira, eh, yo tuve la suerte de dirigir hasta la primera división en talleres eh, Y tuve la, no sé si decir suerte o más la suerte de dirigir a mis hijos Es algo que es muy difícil Porque uno siempre trata de dar el ejemplo de, de, de, de contener y de trabajar en conjunto con los niños Y cuando tenés a tu hijo en el medio, a mis dos hijos Es muy difícil, ¿sí? Y esto te lo llevo a, a la parte de los padres Y es... Es complicado, pero yo creo que acá la clave está en la contención. ¿sí? Uh -huh. Hay diferentes objetivos. ¿no? Tienes el equipo federado, el equipo formativo, el, la primera. Eh, pero siempre, siempre, aparte de un muy buen entrenamiento, una disciplina para entrenar, eh, un uh -huh. par de recomendaciones bien deportivas, lo que uno tiene que hacer es tener una cierta llegada al jugador. Claro. Cosa que no solamente seas un entrenador. ...en el campo de juego, uh -huh. también sí. fuera Confidencial. De juego. Porque claro. lo que concluíamos con Luis Moreschi acá el viernes... ...es que él lo físico lo tenía resuelto, pues entrenaba mucho, muy duro... ...pero no tenía resuelto lo emocional, porque parte. no Esa encontraba es parte, en que... ese entrenador... Uh -huh. ...a la figura en la cual apoyarse, sobre todo cuando se ha ido de acá en Mendoza y demás. Exacto, y, y se van muy solos, pensar que ellos se van muy jóvenes... ...y además mh, solos después, lejos de su familia, lejos de sus amigos, es distinto, pero... Creo que la verdadera contención parte desde el afecto, desde la relación de afecto que uno puede generar con, con un jugador o que en ese momento cumple el rol de jugador, creo que, que se consigue a través del afecto. Se puede exigir, como decía Diego recién, se puede, eh, digamos, no digo eh, retar, pero sí llamarle la atención si ha tenido alguna actitud equivocada y siempre desde el afecto se pueden conseguir cosas cosas mejores ¿no? pienso Exacto. que no hay mal que por bien no venga digamos el ver esta serie sí. el que se estén tocando estos temas el viernes sí. estuvimos con Luis ahora estamos acá con ustedes hablando sobre la exigencia que tienen los padres sobre los hijos que reiteramos la consigna para que desde ya nos sigan mandando mensajes qué disparadores se dan cuenta ustedes en tu caso en el colegio en el rugby en el fútbol o otros entrenadores que nos estén viendo de que en casa se sufre esta exigencia de los padres qué pueden llegar a ver en los chicos que tienen exigencia y en los chicos que no eso vos lo das, eh, perdón Ramiro sí, sí. yo por eso te tocaba el tema de los padres entrenadores, uh -huh. que a mí me pasó, ves claramente la repercusión en, en tus hijos y también lo ves cuando por ahí vos eh, en un entrenamiento o, o en un partido mismo, eh, hoy en día yo desde la coordinación por ahí ves desde afuera todo el problema y lo ves mucho más claro. Cuando estás adentro de la cancha como técnico, el, el chico a veces no te responde porque viene con otro chip. Claro. Y en, es ahí donde vos tenés que separar al papá, hablarle bien. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Por eso, por ahí la coordinación es más importante que el, el entrenamiento y todo, para agarrar todas las partes y explicarlo. Porque tenés que tener esa paciencia, digámoslo así, con el padre, para que el padre lo entienda, de que esto es un club, de que el chico nosotros lo estamos educando también... Eh, y después es clave la, la conexión con el chico, con uh -huh. el jugador. Eh, eso más que nada del entrenador y el coordinador darle una mano uh -huh. eh, en cosas que por ahí vea desde afuera. Mira, lo, fundamentalmente coincido en todo lo que dijo Diego, pero creo que otro, otro índice es que el chico no es feliz con lo, Primero, que, está haciendo. Uh -huh. con lo que está haciendo. Segundo, se frustra muchísimo uh -huh. si algo le sale mal. Porque sabe que después de esto viene una reprimenda, o claro. viene un grito, claro, o claro. viene un insulto por, por lo que está haciendo mal. Entonces automáticamente te das cuenta que ese chico no está disfrutando el deporte que está practicando. Porque está presionado, está exigido... Entonces está permanentemente como mirando afuera... ¿En qué a qué ver... momento se me viene el reto? Claro, ¿eh? y esperando la aprobación de todo lo que hace. Y, sí, sí, y en algunos chico, casos, padres que, que no se contienen, lo he visto personalmente, padres colgados a la tele diciendo ¡Hácelo vos, no la pases, porque lo tenés que hacer vos! Sí. ¡Horrible! Sí, es, sí. es lo más probable que ese chico llegue al arco y, no sé, en el palo o afuera. Y falta mucha formación de los, de los entrenadores en, en este tipo de aspectos, ¿no? En todo lo que es el aspecto emotivo de los chicos, la motivación. Creo que... Todos los que se acercan a colaborar lo hacen siempre con la mejor intención, pero sin tener las herramientas para poder manejar hoy los chicos que son distintos a los tiempos que nosotros vivimos. Sí, uh -huh. exactamente. me, me quedó muy acá muy... presente esto que, que, que dijo Ramiro, el tema de que un juego se convierte en algo competitivo y no tiene que ser así. Tiene que ser así el día de mañana que elijan ser profesionales en lo que quieran, pero mientras tanto deje que los chicos vayan, disfruten, es un montón que ya los chicos quieran hacer una actividad, porque cuesta, también hay que, sí. hay que destacar eso, que no es tan fácil que quieran jugar al fútbol. Eh, en época de drive. pantallas, claro, por ejemplo, una rutina. El deporte ha perdido muchos sí. chicos por las pantallas, por la pandemia, obvia, obviamente. Uh -huh. Pero por la pantalla, fundamentalmente, se han caído muchos chicos que practicaban claro, deporte. Claro, imagínate. Uh -huh. Bueno, nos llegan mensajitos. Vamos a compartirlos. los mensajes que llegan al 261-344-4444. Les estamos preguntando si creen que son hiperexigentes con sus hijos cuando se trata del deporte. A ver qué dicen. Hola, mi hijo juega en inferiores de un club, estuvo enfermo y cuando se reintegró, el profesor le dijo, dale, que venís de vacaciones. Hola, buenas tardes. Yo no creo estar exigiendo a mis hijos en el deporte porque lo hacen para divertirse y para hacer actividad física. Pero lamentablemente en fútbol y según el club, desmotivan o excluyen en minutos de juego a los niños que no son hábiles porque el club quiere ganar o el entrenador quiere salir campeón, dice Erika de Santa Rosa. Bueno y por acá, buenas tardes. Eh, opino que en el fútbol de salón es una vergüenza cómo tratan los profes de ciertos clubes a algunos jugadores. Les gritan y exigen durante el partido. Buenas tardes, muy interesante el tema. Una vez me tocó sacar a mi hijo de fútbol porque el entrenador le gritaba demasiado. Preferí dejarlo en casa, no tengo intención de que lastimen su autoestima. Bueno, justo... Pero, Ajá. ¿viste los cuatro mensajes? Uh -huh. Son sí. cuatro mensajes clarísimos sobre falta de preparación de los entrenadores porque no creo que tengan mala intención totalmente. claro y, y el último directo para los padres chicas las exigencias a los chicos son frustraciones de los padres totalmente sí. eso pasa exactamente eso sí. Sí. Es o sea es un combo explosivo digo sí. falta sí, de formación sí. en los entrenadores en los profes en los que comparten ahí la rutina con los chicos y la presión de la casa yo, es un montón yo creo que sí. mira yo, para un chico el, el caso particular mío perdón que por ahí lo toque, nosotros hoy en día en la cancha de talleres eh, hay una tribuna que se llama Flaco Palacio uh -huh. el Flaco Palacio era el técnico que nosotros teníamos en la escuelita de fútbol, yo voy a talleres desde los 4 años en esa época que el fútbol siempre fue fútbol pero no tenía por ahí el, el, la popularidad que tiene hoy en, en Andes Talleres era un profe que tenía un grupo de 30, 40 chicos a cargo y con Cuatro, cinco conitos y dos pelotas nos hacía felices a, mm. a todos. Era, era magia lo que Qué él lindo. tenía. Esa magia fue pasando de generación en generación. Y ahí es donde entra, yo lo nombro mucho a mi hermano y varios profes que hoy en día estamos en el club. Si bien eh, estudiamos para ser técnico, esa formación, o sea, esa, esa eso base. que uno mamó, uh -huh. es lo que uno tra, traslada. Cuando por ahí tuvimos la suerte de que el fútbol de talleres se haya ido expandiendo Hoy en día tenés dos equipos en, en la parte formativa, uh -huh. la escuelita de fútbol. Uh -huh. Es donde por ahí cuando vos traes un profe y le explicás lo que querés hacer, el profe ahí nomás quiere ganar y vos decís, no, no. Claro. Primero hay que formar y después hay que ganar. Lo que pasa es que se ha hecho tan grande que claro. cuesta por ahí expandir claro. eso sí, tan sí, lindo sí. que uno el, vivió. El fin y, no justifica, digamos, lo que va a pasar. Claro. Y hablabas de, de fútbol y el rugby el que también rugby. es un deporte que... Se ha visto recontra... Está rebelde. muy estigmatizado. Sí, el tema sí. de que por si juegas al rugby, te, si sí. sos rugby te agarrás a piña porque van en patota... Sí, ...y capaz sí. que hay chicos que lo quieren jugar y que sus papás no lo dejan por esto. Exactamente, ahí estamos luchando mucho contra ese tema porque, como bien dijiste, se ha estigmatizado un poco. Obviamente que los hechos son de público conocimiento y hay tipos violentos... ...pero creo que más allá del rugby son violentos porque en su naturaleza hay violencia... Uh -huh. ...o en su familia o en un montón uh -huh. de factores de la sociedad... ...que hoy influyen sobre los chicos. Indudablemente que el deporte es un deporte de contacto... Uh -huh. ...pero que te exige un control y un autocontrol muy grande. Claro. Y además la, las penalizaciones por, por inconductas también son muy graves... ...entonces eh, con el tiempo te vas acostumbrando... ...y generalmente los problemas que ha tenido el rugby son fuera de la cancha. Sí. No son Pensá que El porte ya de los jugadores de rugby ya es grande en comparación Sí, a son personas a la... fuertes, sí, son personas entrenadas y acostumbradas no. y, a Y algo contacto. que también por ahí habría que ver en la formación de los entrenadores que eh, usted mismo cuestionaba el tema de que eh, se logra que los equipos de rugby eh, hagan hagan camarada eh, sí. bueno pero después la malusan afuera Exactamente. no son es corporativos mal, en la pelea Eso afuera. se llama el mal sentido de, de sí. la amistad o del compañerismo Ajá. A ver, vamos a defender a uno y somos 10 y le pegamos a uno. No, claro. Eso no es compañerismo, eso es cobardía. Eh, por eso claro. digo que por ahí eh, tendrían que Sí, sí, que el mensaje ahí... a veces lo, lo dan mal los entrenadores, lo damos mal, y otras veces eh, el chico lo, lo decodifica distinto. Sí. Entonces hay que aclarar este tipo de cosas porque suceden. Tom, Tom, Tom, y me, me quedo pensando también para ir cerrando, deporte en general. Hay mucha diferencia a la hora de cuando un chico juega en deporte en equipo a cuando juega solo, ¿no? ¿Se le ve mucha la diferencia a él a nivel competitivo? Eh, dependiendo por ahí el, la exigencia. Creo que, te hablo, ahí me pongo en papá. Uh -huh. sí, si yo llevo a mi hijo a que juegue al tenis, por ejemplo, eh, tiene que haber sido porque él lo eligió, porque él le gustó, uh -huh. Y vos por ahí sabés a qué club llevar a tu hijo para, para cierta formación o exigencia. Uh -huh. eh, creo que termina siendo el, la misma exigencia. El tema, para mí la clave, te lo repito siempre, eh, es el armar un buen equipo de trabajo trabajando siempre con los padres. Uh -huh. Mi papá nos siguió a mí, a mi hermano y a mi hermana en la actualidad toda la vida y jamás no, nos exigió... Eso también viene, esa es la educación Totalmente. o la parte de la sociedad de que uno habla Ajá. y se lo agradezco en el alma porque hoy hoy en día si no, no podría ver con claridad todo lo que uno ve. Eh, y después lo otro para mí, no sé qué, qué pensará Ramiro, pero eh, tanto los deportes en equipo como individuales, la exigencia la, la busca uno mismo. Le, La empieza tendría por el que, uh -huh. La tendría que claro el porque de, todos son competitivos y todos quieren jugar mejor o hacerlo mejor no indudablemente que en el en el deporte individual sos vos solo contra sí. vos mismo no sí. por tratar de superarte en el deporte en equipo se, se convive mejor esa competencia porque te contagias también. Se de pasan la, las culpas. Eh, y te contagias de la energía de los claro. otros también, ¿no? que te Tenés desmotiva. otras herramientas camarín, por ahí. Claro. Sacás otro. a uno, pones a otro para que el que sacás entienda el mensaje que cuando Bien. jugás de a uno es complicado. Bueno. Es complicado. Bueno, la verdad que es este, genial tener eh, la, la opinión de ustedes que trabajan en el deporte con los chicos y, y bueno, acá hubo uh, hasta mega culpa, ¿no? Los entrenadores <ríe> sí, también sin duda. Eh, tienen que, que un poco ver qué, qué están haciendo y qué, mm. qué están fallando y nosotros los padres lo mismo. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a, gracias, a ustedes muy amable. gracias, Muchas gracias. gracias a usted.